saludos cordiales prilines de todo el mundo eh, en primer lugar saludo a los que veis este vídeo luego mientras se va conectando la, la audiencia al directo os, os está hablando luis desde madrid en directo PRIXLINE siempre emite en directo en esta ocasión estamos con jesús un chico muy positivo que nos va a hablar de su experiencia ahora se va a presentar quiero deciros como os digo siempre que aquí en, en el canal siempre os damos nuestra opinión personal en este caso la opinión de jesús y mi opinión ¿vale? quiero recordaros que también estamos en instagram todos los días os hago la consultoría en directo y que, que vea esto y le guste que le dé un like por fin y que se suscriba si no está suscrito con campanita porque siempre siempre emitimos en directo así en los próximos vídeos pues puedes preguntar durante el vivo si lo ves luego pon las dudas en los comentarios que también te las vamos a resolver bueno jesús lleva unos meses en españa y es un gran ejemplo digamos que nos cuente su experiencia porque como podéis ver es hombre y no le ha faltado trabajo en, ah, sí. en contra de ese mito que hay ah, sí. que, que las mujeres lo tienen más fáciles para trabajar pues aquí tenemos la contra del mito ah, sí. lo mejor yo creo vamos a hablar de cómo encontrar trabajo para hombres en españa incluso para hombres sin papeles en españa también vamos a hablar de cómo solicitar asilo porque él lo ha pedido nos va a contar su experiencia personal y el tema también del de, tema de cómo encontrar habitación también el tema de las fake news que hay en facebook que hay por ahí noticias que tergiversan la realidad él lo ha vivido también en primera persona vale os dejo con jesús que se presente un poco y mientras doy difusión en redes sociales ¿vale? ¿Vale, jesús? Venga. a ver yo soy jesús tengo 28 años, eh, vengo de Venezuela, hace 5 años salí, emigré, eh, no vine directamente para acá para España. Como muchos otros no tuvimos posibilidades por diferentes cuestiones. Generalmente son cuestiones económicas. En mi caso pues fui bastante accidentado y tuve que irme primero a Guayaquil. Me estuve 3 años en Guayaquil y de Guayaquil ahora recientemente tengo unos 5 o 6 meses acá en España. Eh, acá en Madrid específicamente, desde que llegué llegué acá en Madrid. Eh, yo soy abogado en mi país, eh, como bien saben es una profesión difícil eh, porque no todas las leyes son iguales en todo el mundo, es difícil la homologación, es difícil que te den trabajo o que puedas ejercer tu carrera como muchas otras carreras, ¿vale? Eh, sin embargo yo eh, he intentado trabajar de de lo que sea como que dicen en distintas partes donde está. Por lo que me has contado, no te ha faltado trabajo. No, ¿no? para nada, para nada. Pues jesús. De Dios, ¿no? Por cierto, saludamos a los que os estáis conectando ahora mismo al vivo en el chat. Sí, claro. Es Jesús. Saludo. Es Jesús, no Saludo. le ha faltado trabajo, lleva así unos meses, es. siete meses, ¿no? Sí, así es. Siete meses en España ha faltado trabajo. Y consigue bastante rápido. Y consigue bastante rápido y es hombre. Sí, así es. Ese detalle los que saben porque lo decimos así es. que hay una leyenda que son las mujeres que encuentran trabajo. Sí, jesús sí. Encuentra Trabajo. Sí, así y eso. Es. Si quieres empezamos un poco dándoles unos tips de cómo encontrar trabajo bueno, siendo hombre. Cuando ya eh, yo decidí definitivamente que me venía desde Guayaquil, desde Ecuador, que era donde yo viví dos o tres años más o menos, eh, de, busqué mucho por dónde podría buscar trabajo, por dónde podría eh, ir a ver en internet, en el periódico, si tenía que imprimir currículum, si no, y, todo este, y todos estos temas. Definitivamente creo que lo que más me ayudó a mí fue. Buscar información y tratar de ir haciendo depuración con la información que yo ya tenía y con la experiencia que yo ya tenía. presidente cuando, cuando las personas salen de Venezuela, acá y emigran por primera vez, como quien dice, es más complicado, porque vienen de un país donde básicamente nada funciona y es muy complicado para ellos tratar de encontrar trabajo por internet, o sea, es como un concepto un poco difícil. Sin embargo, yo creo que el Internet, eh, el trabajo este, de puerta en puerta, buscar en las plazas, buscar donde sea, nada se debe descartar. Porque cuando tú estás buscando trabajo más sin papeles o si eres hombre o en tu profesión o recién llegado tú no debes descartar ninguna posibilidad y eso? obviamente eso obviamente que jesús es, es abogado claro pero a él no se le caen los anillos no, a la hora de buscar trabajo no, si es. llega nuevo en españa así es. verdad se supone que cuando emigras tomas no solo la decisión de cambiar de país sino de cambiar de vida en ciertos aspectos y estás dispuesto a, a eso mismo pues a desprenderte de lo que estabas acostumbrado y a ir a esa es la actitud el... exacto, ¿verdad, jesús exacto quiero decir a los prines que se están conectando en el chat, por favor, si os gusta, darle un like. Por fin, por fin, que me han dicho que es muy importante que deis like sí. vale para llegar sí, a más personas. Sí. Es cierto, verdad, Jesús. Sí, sí. Eh, ya, también a los que estáis ahora mismo en el vivo, poner las preguntas que queréis que le traslademos a Jesús. Vale, que ahora, dentro un ratito, cuando él acabe sus explicaciones, pues pasamos a las preguntas. Y voy a tratar de dejar hablar lo máximo posible, <risa> que luego me regañan, sí, pero Yo intentaré no interrumpirte mucho. Jesús, ¿qué te iba a preguntar? ¿Dales unos tips para encontrar trabajo siendo hombres? Y un poquito lo de plaza elíptica que nos sí. comentaba el viernes pasado nuestra invitada. A mí lo que más me ha ayudado hasta ahora, que verdaderamente me ha traído, eh, yo busqué trabajo cuando llegué aquí a Guayaquil. La, la primera semana todo el mundo está como que adaptándose al clima, conociendo un poco, viendo todo. Ya después de ahí que ya tú te adaptas a todo, que si sí, el check-lack, el cambio de horario, todo lo demás, empecemos a buscar trabajo como que disectivamente, ¿vale? Me ayudó mucho reformar mi currículo. Muchas veces nosotros tenemos que entender que nuestro currículo es un... Folleto de presentación, vale, es una publicidad, tu publicidad. Entonces yo me yo he visto el y... currículum de Jesús que me ha enseñado y me ha impresionado. Sí. No Así sé si lo podrías enseñar a cámara bueno. rápidamente si puedes, si no puedes. no. no, sí, no, con no gusto, con gusto quiero también no que me ayudes con las consultas del chat del vivo. Es un currículum que sí. sintetiza en una simple hoja, en una simple Así pantalla, se sintetiza todo. Todo y además lo adapta según la situación, porque no es lo mismo si va a trabajar de abogado que si va a trabajar repartiendo publicidad. Eh, exactamente, ¿Eh? que es lo que mucha gente comete el error. El, enséñaselo, no sé mira, si ahí, acá, acércalo ahí, sí, así. Yo creo que sí, sí, mira un poquito más para arriba, así más o menos. Y bueno, ahí algunos sí, que lo ven. sí, bueno, tampoco bueno más o menos después podría se ve pero en sí. una simple hoja sí. verdad la... está toda toda la información condensada y atractivamente visualmente exactamente así es que se vea bastante llamativo recordemos que la mayoría de las personas este, que buscan eh, personal para trabajar en una empresa o en lo que sea están no, no es que van, no tienen tiempo para leer un currículo conocerte a fondo si sí, por ejemplo para las personas irrelevantes si tú colocas eh, que tú eres tú vas no eres, al gran ¿Verdad, Jesús? va al grano. Lo práctico. Lo práctico. Lo práctico. Si yo tengo cinco años vendiendo, yo no coloco solo que tengo cinco años vendiendo, sino que yo vendí 30 mil dólares en el último año. Por ejemplo. Es, esa, esa cifra al, le salta la vista a la persona. O, vas al resultado. Exacto. Y Bien. adaptado a la entrevista, ¿no? Eh, a la que exacta, vas. Exactamente. Oye, Jesús, y para ayudar a los pilines, ¿qué tipos de trabajo puede encontrar un hombre recién llegado a España, incluso cuando no tiene papeles? Sí. Que no digamos que lo hagáis sí, o no sí. sin papeles, pero un poco sí, por lo que tú has visto, no ¿qué si podrías aconsejarles? Mira, eh, eh, diles tú. En, en lo particular, como yo he trabajado mucho tiempo con clientes, ¿vale? Se puede conseguir todo lo que es la, la rama de promoción como por ejemplo repartir flyers en las discotecas este, de noche atrayendo el público hacia hacia hacia los sitios hacia los negocios no hacia los locales que, no exacto, de, creo que le eso funciona públicas, sí flyers porque, relaciones públicas exacto todo esto sí y eso funciona Incluso da dinero ¿sí? da sí, dinero sí, no sí, da dinero como ¿no? cuánto se puede ganar en una noche de estas bueno de... Generalmente se gana entre 70, 80 euros. ¿Y eso es todos días. los días o solo los fines de semana? Bueno, generalmente de lunes a jueves. De lunes a jueves, de es, de lunes a jueves más bajo, es más bajo, el, ¿no? El fin de semana. Pero vamos, se pueden ganar 70, 80 sí, euros. Lilenes, sí, tomar sí. notas, repartiendo sí, publicidad para que la gente venga a los locales de copa. y sí, eso yo lo he visto. ¿Sí? No se me había ocurrido. Mira, eso es nuevo para el canal. Sí, porque sí hemos es. hablado de otros temas, pero ese no. Sí. muy buena yo, idea yo jesús. recientemente tuve una entrevista este, con unas personas que tienen un grupo de, de venezolanos cubanos bueno aquí estamos de todos sí. los países incluso españoles que también son bienvenidos ¿eh? que quieran trabajar gente positiva son los chilenes, sí. sí. como jesús entonces básicamente eso podría ser por esa área y por supuesto las personas que tengan experiencia en todo lo que es albañilería reformas eh, mudanzas de, mudanzas, Cualquiera puede hacer eh, una mudanza vamos. de pintar una casa todo lo demás eso Cómo Ay, pueden encontrar trabajo esta, esta gente bueno podría buscarlo por internet que hay la posibilidad y hay una posibilidad también que a mí me gusta recomendárselo a las personas sobre todo que están buscando un trabajo inmediato uno recién aquí, llegado que necesita exacto, trabajar el niel no le se, se, se lo está, han dado todavía se está te, acabando el dinero necesita dinero, apuro, hay que eso, vivir hay exacto, que ese, hay esa ese persona medio. que podría hacer y encima es hombre exacto encima es hombre exacto, perdonad que aquí no somos ni machistas sí, ni sí, feministas sí, pero, es, pero es que sí, está es así Así, eh. esa, esa persona, ¿qué podría hacer? Bueno, yo... El, le, le recomendaría a, a los perilipsos? A esas personas que vayan a un sitio que se llama Plaza Elíptica acá, ¿vale? Ahí ju justo en la boca del metro, bien temprano a la hora que abre el metro, 6, 7 de la mañana. Lo ideal sería ir entre 6 de la mañana, 9, máximo 10 sí. de la mañana. Y recomiendas ¿vale? cuanto antes mejor, ¿no? Sí, sí exacto. El que madruga bien Dios temprano. le ayude. Exacto. El refrán exacto. así. Exacto es que eh, se supone que mientras más temprano tienes más posibilidades de conocer y es, saber cómo es la movilidad en el working ¿no? y, y es el, en la salida del metro plaza elíptica sí, ¿no? en la salida del metro la plaza elíptica allí, allí consigue allí consigue el trabajo como quien dice bueno hoy necesito una persona para que me ayude con la mudanza por ejemplo mañana necesito una persona para que me ayude a votar escombros pues al ahí, otro día que me ayude con la reforma no hay excusa a... para no trabajar no hay excusa exactamente te pagan en efectivo generalmente y no tienen ningún problema y, y hay papeles, un precio así estipulado o eso depende mira ¿no? generalmente puede ser todo el mundo acá más o menos o sea tú España, sabes 50 60 50, 70 70 euros por un día de 50 a 70 euros por exacto, un día una exacto, jornada que ¿no? supone ¿no? que no vas a estar trabajando pero tus 50 a 70 euros marca. te sacas sí, exacto, muy buena ahí. información nos lo dijo el otro día una chica de perú yo no lo sabía de verdad Sí. pues ya algún sí. lo ha probado este sábado lo estaba sí. diciendo en telegram por cierto el que no esté en telegram debajo del vídeo tenéis el enlace que ahí os ayudamos las 24 horas insisto publicidad un like un like si os está gustando salir un momentito del vídeo poner like o sea del no vídeo del nada. chat y volvéis a entrar no cuesta nada sí. y si lo veis luego si os gusta eh, suscripción suscripción que siempre emitimos en directo y, y campanita para y que campanita no exacto campanita con identificación claro seguimos ahora vamos a las preguntas de chat, me vas a tener que ayudar ¿eh? pero pero espera espera si quieres el tema del trabajo algo más quieres añadir porque sí. quiero pasar a los grupos de facebook que meten mucha algunos grupos desinformación y asustan sí. a la gente Sí, mira una, una cosa bastante importante en el trabajo yo eh, cuando busco trabajo y por qué he encontrado tantas posibilidades porque yo les digo a las personas uno no se limiten con sus propios prejuicios. no no me van a contratar porque para eso están pidiendo papeles vaya a la entrevista si definitivamente tienen, por ejemplo, pago eso, vaya, puede ser que no los contraten para ahí, pero hablen con la persona, hablen con otra persona y esa red de contactos que tú vas formando a la final te puede ayudar. Claro. Ese mismo jefe que, por ejemplo, te puede decir: Mira, ¿sabes qué? No te voy a contratar porque no te puedo contratar sin papeles, pero yo tengo una hermana que necesita a alguien para que la ayude en la casa. Exactamente. Entonces. Eh, eh, Hay que hacer entrevistas y hacerlas exact positivamente. Exacto te puede servir para dos cosas uno para que consigas una oportunidad de trabajo o dos para que tú aprendas a cómo desenvolverte en una entrevista también plan. vas cogiendo para práctica. Día, claro eh, para si, que el día de mañana cuando tengas eh, papeles se claro. te haga mucho más fácil y el no ya lo tienes ah. si Exacto. no vas el no ya lo tienes Exacto. pues por ir no tienes nada que perder unos yo siempre le digo a mis compañeros que emigran y yo trabajé en un hostal sí Estuve trabajando cuatro meses en un hostal era ahí estaba en recepción y limpieza y varias de estas cosas y yo le decía a muchos emigrantes que llegaban allá en el hospital y le decía mira tienes dos posibilidades una o te cansas de tocar puertas vale o una se te abre y yo prefiero que en algún momento algunas se, ¿Alguna se, ¿Alguna se abre seguro bueno, tocar seguro algunas se abre genial entonces ese, ese es más o menos la actitud que hay que tener muy bien pues ahora quiero que nos hable de cómo conseguir habitación que hay también una... tú tienes experiencia sí, sí. y también un poco del tema de las fake news que hay en grupos de facebook o gente por ahí que da desinformación sí, más que informar sí, sí. que todavía es peor que no tener información porque Mucho que te peor. informen mal es peor. peor por Mucho eso aquí en Pre Line nos traemos distintos invitados Claro, sabes, claro. Que es por eso es lo bueno es a ver nos damos la información desde distintos puntos de vista pero la decisión la tomáis cada uno de vosotros Así es. pues háblales tú lo que tú quieras de estos eh, temas a ver, eh, en el piso como todos sabemos eh, para alquilar un piso como tal acá en Madrid y creo que en Barcelona también porque tengo varios conocidos te piden muchas cosas papeles eh, nómina registros bancarios algunas cosas realmente cuando es la inmobiliaria pero cuando tú buscas una habitación para ti solo, es mucho más fácil, es más accesible. Hay aquí aplicaciones, todo el mundo las conoce, este, que son bastante famosas para buscar este piso, este para buscar una habitación. ¿Recomiendas alguna aplicación así? Bueno, que tú yo, hayas a mí me ha funcionado uno. también las tradicionales. Me gusta, mil anuncios. Díselas, porque algunos no lo saben, anuncios, porque están fuera sí, de. Mil anuncios idealistas son las que. Generalmente... Mil anuncios idealistas, pero no te piden papeles mucho para hacerte el alquiler. Te pa pregunto. Mira, las que son. Las que alquilan los particulares, sí. ¿vale? No, te, no, te, no, no te, te piden papeles. No te porque piden generalmente papeles. son personas que tienen su piso alquilado y necesitan compartir una habitación y te están. Este, están ofreciendo esa habitación. Mientras se persona. lo paguen no hay problema. Exacto. Y la mayoría de personas de, de, de ese tipo de habitaciones tiene otra ventaja que no te piden muchos meses de, de, de reposito, adelanto, ¿no? De adelanto, no te piden muchos meses, ¿no? Tomás, no te Los vídeos de Freelance con boli y papel. Vale, que hay información sí, muy, muy, muy importante. Sí. Os estamos poniendo luego por minutos donde hablamos cada cosa, pero eso luego lleva un proceso. Claro. Por ¿Eh? ejemplo, es muy común que te pidan algo así como 200 euros por persona ¿Sí? y cuando muchos, 100 dólares, 100 euros de. De, de, fianza, de fianza como o mucho no más Exacto, o menos eso es lo que si está pidiendo no cuenta, sería lo normal. vale más de allí ya deberíamos pensar solo si es claro y si algo de normal. engaños has visto en esto sí, o no sí. digo para prevenir buscando... hay que ser positivo sí, pero para que no sí. pase nada sí, sí. la experiencia diles, diles la, te... experiencia, la experiencia o sea, te... tomar la... nota y luego la... contrastar la experiencia nos reduce dos cosas y la información por supuesto por eso tenemos que buscar información certera como en estos canales por ejemplo nos reduce que nos equivoquemos lo menos posible vale nos vamos a equivocar pero pero con la experiencia de otros vamos o sea, sumando la inteligencia colectiva y cada vez eh, menos, menos errores me, menos aunque me de los errores siempre se aprende claro cuanto menos mejor por ¿sabes? ejemplo cuando yo llegué acá yo me fui a buscar eh, piso como todo una habitación algo y qué ahí. pasó no, jesús qué pasó pues me encontré Cuéntanos. Cosa, me encontré unas cosas terribles desde personas que vivía por, por ejemplo una habitación que no tenía ni la más mínima qué sé yo Hmm. adecuación, posible adecuación, o sea para que más que una habitación vivir. era un cuchitrí, como decimos aquí, un, una cueva casi vamos. Exactamente. Y como tú veías las fotos en internet, pues tú te ibas ¿Te creías y que muchas, era bonita habitación. muchas veces te pedían el adelanto. Yo como ya tenía un proceso experiencia de, de, de, de migración de Guayaquil, porque yo vivía en Guayaquil, yo dije no, yo no voy a caer en esta. Hasta que yo no vaya, yo no puedo. Y dicho y hecho, así era un sitio extremadamente pequeño, sin servicio básico, no servía la calefacción, un Entonces recomiendas no soltar nada de dinero nada. hasta que Adelanto, no veáis físicamente nada. físicamente la habitación, nada, ¿no? Nada. Yo lo recomiendo. Pues muy a bonita a que personas, veáis las fotos. Yo no recomiendo a las personas que aunque no si no tienen una persona verdaderamente de su confianza que los ayude a encontrar un departamento o una habitación, que es lo más común encontrar que ustedes alquilen una, un, unos cuartos por un día, que sé yo, en Sí, para poco tiempo, Airbnb lo decimos mucho, mientras Airbnb. luego ya buscamos algo mejor. Sí, oye, que, yo si. Silvia ha encontrado un, un Siete, Airbnb. Sea, sí, no, ella se ha hecho, fíjate, un mes, 23 días casi. Pues le ha salido 13 euros por día. Fíjate, y fíjate. mientras ya está buscando el final. 9, claro. euros, Ahora, Silvia nos ha contado que estuvo en Airbnb buscando mucho, no claro. con lo primero que salió. Claro, estuvo sí, buscando sí, y rebuscando. Y eso sí que lo hizo desde su país. Claro. Porque Airbnb claro, es se te da confianza. O puede meterse en buque y buscar una opción bien barata. También hay, hay, hostales, hay ¿verdad? hostales, ¿verdad? No hay, hay que hostales. ir a, a hoteles de 10 estrellas. No, no. yo trabajé en un hostal que te cobraban 9 euros. Por 9 persona. euros por persona, fíjate, primero. O sea, son cosas que la gente puede utilizar. Luego te van a querer conocer. Todos, ah, sí, no, no, no digo nada. No, no, no, no, no digo nada. Pues lo dicen, Luis, por favor, eh, quiero hablar con yo Mira, eh, ponerle un comentario aquí si él los quieren responder, responder. De a la mayoría las claro. personas posibles. Vale, hemos hablado de. de vale, ¿qué más preguntas que te quería hacer? El sí. tema de cuánto dinero recomiendas por persona, por ejemplo, para traer por aquí, más o menos. Sí. Y, y una pregunta rápida también. Tú eres de Venezuela, pero has venido de un tercer país. Sí. ¿Se puede solicitar asilo? viniendo de un tercer país, no Perfect desde Venezuela directamente, que lo preguntáis mucho. Sí. Perfectamente, mira, no hay ninguna no hay ninguna imposibilidad de que tú vidas asilo de otros países tú lo has Para. pedido viniendo de en un tercer caso, país yo me de vine ecuador de guayaquil, no. ah, a, a guayaquil y llegué a madrid y yo hice mi proceso normal como todas las personas y no lo pediste en el aeropuerto no, tampoco, no lo pedí en el aeropuerto tú cuándo no lo pe pediste lo pedí como 15 días después 15 de, días después después de más o menos y fue difícil pedirlo no. más o menos no, no. fue bastante, bueno, bastante fue, rápido, fue rodado fue no? Rápido, Pero fue, fue en madrid ¿no? aquí verdad? Sí, fue en madrid. El mismo proceso que todos vale. conocemos fuimos a luche, a luche, luche, la cola, ya, un poquito. Ya. Ese día me dieron mis cita, luego de mi cita. La mi cita carneta, te claro. la dieron para 10 días después, sería... 15 días. 15 días. 15 días Está aceptar, pero eso es un buen tip, porque aquí en Madrid la están dando para eso, para 10, 15 días. Sí, sí. Pero es que por lo visto esa misma cita para la tarjeta blanca eh, la pides en otra ciudad y se la están dando hasta para dentro de 11 meses. Oh. Les estamos recomendando que sí, vengáis a Malí, que os sí. la dan y no piden Muy empadronamiento. No te más, pidieron empadronamiento. No, nada, nada de eso. Nada de eso. Pues, Simplemente ahí tenéis otro tipo de y papel. Sí, me pidieron. Eso sí te piden que des una dirección puede ser donde te estés quedando sí, el mismo en el Olympia, hostal en Airbnb exacto, y un quedando, teléfono de contacto teléfono muy importante que sea ese que, sí. que luego no cambies de teléfono exactamente sino comunicarlo tema de fake news quieres hablar algo sí porque sí. vamos a pasar luego a las preguntas que, escribir preguntas lo, que ahora vamos allá yo sé que, es? que lo que más nos preocupa a todos los que emigramos yo que he emigrado dos veces ya con esta es tú fuiste pionero, eh. sí, así sí, pionero sí fue pionero yéndose de Venezuela pero no te interrumpo más vale, perdón dale, perdón que Lo que más nos preocupa a todos es cuánto dinero me llevo, cuánta plata me voy, si voy con un hijo, si voy con una persona, si voy solo... Todo depende también de, de las personas. Pero para una persona adulta, para que lo saquen así, tienen que sacar que primero acá en Madrid la comida es bastante económica. Hay que resaltar... Todos lo decís que la comida es barata y a mí no me barata. parece carísima no, no, no, Pues no, no, a mí no, me no, parece cara. No, no, tienes que ir a otros países. No sé, sí, sí, es que... no sé cómo estamos. No, pero... aquí, es aquí nos muy ha costado... Barato. Oye, podéis poner super chat, eh. Bueno, no enseño no el ticket No, no, no. ¿Te muy te muy dirá que es un muy barato. Por lo, lo, mira, lo que hemos pagado Entonces, aquí Mira, enseñalo si quieres no, el tick. Pues enseñalo. Hemos sí, tomado dos cafés, si alguien nos quiere invitar no. con el super chat. Yo, yo, yo soy el rico gluten y siempre pagamos o más. Vamos a enseñar el ticket. Sí, siempre pagamos más. ¿Siempre pagan más? Sí. entonces <risa> pagamos 5 euros, casi 6 euros, ¿vale? En bueno, colegio. por un café, una Coca-Cola y un super sándwich. Exacto, de, eh, pavo de pavo con de paja. Vamos a contar 5,96. Que juzgue cada uno. Bueno, yo pues lo si veo, no claro. No, si yo no lo lo hubiese veo sentado en Guayaquil, ¿Cuánto así, habría mismo? sido eso? 10, 12 dólares. Oye, oye, oye. El doble. Oye, oye. Doble. Oye, oye, Pues sí. cuánto dinero recomiendas a los PRILINES que vengan por persona bueno, y cabeza para y que mes. Saque, para que saquen una cuenta, por mucho que ahorren en el tema de, por ejemplo, la estancia, puede ser entre 150 por barato que sea, que una habitación compartida, ¿vale? Hasta unos 250, más o menos, sería lo normal. Por mes, ¿no? De 150 por a mes. 200 la habitación, ¿no? Exacto. Por mes. La, que la podéis compartir. Estamos claro, hablando un claro. poco, jugando un poco. Exacto. Eso para, para el alquiler. Para el alquiler. Eh, dependiendo de la edad que tengas, de, por sí. movilización y todo lo demás, te pueden gastar entre unos 25 y 50 euros. Ahí sí, llevamos, para una bono no, sí, para un abono transporte para todo Madrid. Un que le sirva para todo Madrid. Sí, que hasta no sé cuánto se da es 20, ¿no? Hasta 26, 26 hasta, hasta que los 26 años. Hasta de... los 26 años, sí. 26, euros. 25, 26 euros. 25, 26. A partir de 26 años es más caro. Sí, el abono transporte que os permite usar menos. Autobús, tren, cortó Madrid, ¿vale? Sí. Es, que si en así las otras ciudades también hay. Así es. Entonces, en vamos sumando, ¿no? Sí, en un principio es importante pagarlo porque yo cometí el error de no pagarlo. Muy entonces cada no, ticket no te no va valiendo. A, no me voy a mostrar, no, no, no. porque pensé que no iba a utilizar. Es muy bueno el sacar el abono de no, transporte. Pero como uno no conoce, tiene que traer. Vale, hay que si hacer entrevistas no mal, de trabajo. Hay que hacer claro. entrevistas, hay que buscar, y eso te va. Cada golpe son. sacados el abono transporte, y para el abono de transporte no te pide nada, ¿no? Nada, ¿no? Con el pasaporte te lo puedes sacar. Nada, vas, vas, mira, en el. Sí, sí, lo saben, en gramos ayudamos, pero es que es es está debajo el enlace, like por favor si no lo habéis puesto todavía, eh. Que no lo voy a pasar lista. Sí. Entonces ahí vamos, unos 200 dólares 200, día, más 50, 50 de transporte, ¿sí? ya vamos por 250. 250, vale. Y más o menos entre 100, 150 como mucho de comida. Para todo, pa todo el mes. O sea, ya Yo no sé. 250, 300, 300, 350, 350 400. Euros. Sí. Para vivir básico. Yo Para vivir básico, porque... no, sin lujos, sin exacto, lujos, pero exacto. bien. Porque si quieres comer en el restaurante. Ya, salir, ya, no, pero cine, no, estamos allá, ya, no, estamos allá. Es economía de supervivencia para reempezar. Para volver a recomenzar. Y obviamente, con los tips tratando de seguir. Claro. ¿no? Barcas blancas en el supermercado, sí, todo ese este tipo ya. de cosas. Vale. O sea que hablamos de unos 300, 400 euros por mes que habría que multiplicar sí. por los meses que uno calcule sí. Sí. Eh, hasta que, que encuentra necesitar. a trabajar. Sí, que va sí. a necesitar. Eh, en su caso, tú encontraste trabajo muy rápido, ¿verdad? Sí, yo afortunadamente. Bueno, Creo que un poco de fortuna y un poco de enfermedad. Las dos tú, cosas, yo creo claro, que se suma sí, todo. Sí, ya sí. le estáis viendo que es un chico muy positivo. Yo encontré a los ocho días, a los nueve días yo ya empecé a trabajar, Legal. cuando yo llegué acá busqué busqué trabajo en la página que todo el mundo yo yo me encontré muchas personas que dice ah yo no consigo por mi pues fíjate yo encontré trabajo por mi trabajos por mi anuncios el, el, el truco es aplicar aplicar, aplicar aplicar aplicar aplicar y acudir acudir acudir, acudir a las acudir, entrevistas acudir, acudir. y como buena cara buena cara buena cara Exacto. no en plan veinte veces me dijeron a mí llegaba al, al sitio una vez me tocó ir a Torrelodones. De Madrid a to, a Torrelodones. A un pueblo, a un pueblo sí. A un pueblo, yo no sé, conozco ese. Oh, sí, muy bonito. Pero de, sí. De Madrid. Lo sé, lo sé. He llegado a Torrelodones y me ha dicho, uy, se me ha olvidado decirte que te pedíamos papeles. Ya no va. ¿Y te, te habías dado el de... viaje? Pero para nada, pero no te desanimaste. Fíjate, conocí Torrelodones, hablé con él, me explicó cómo era eh, eh, todo el asunto de las clínicas ontológicas porque yo estuve este, en eso, entonces, no fue perdido. Y seguro que le caíste bien. Claro, Y sobre todo me dijo, el día que tenga papeles, me avisas, llamas? claro. Entonces, Terreno, Ricardo, que y él vio, que pues dice: Joder, claro. el chico se me ha venido desde Madrid hasta Torrelodones, le digo eso, pero ahí le dejaste algo en el cerebro. Sí, y tú ya has tomado buena sí, nota y tienes otro contacto. Sí, exactamente, entonces uno no, no lo puede dar como por perdido. Claro. Puede, y no puede tampoco. Yo prefiero estar buscando buscando buscando hasta que consiga que estar en mi casa diciendo no yo no consigo por no tener papeles Toma nota, un verdadero prilines es, es verdaderamente que bueno. esa, esa es la actitud que hay que quitarnos el claro el y, y de eso precisamente es a veces lo que nos llevan las páginas del facebook claro porque es que en telegram nosotros intentamos que sea un debate sano claro. pero pero objetivo para eso están claro. los administradores le agradezco a david no. a zu a Rafael y a todos vosotros, que os quiero ver también ayudaros entre vosotros claro, en Telegram. ¿eh? Para no dejéis que, para el que peso, limpie, para claro, que limpie, para que sea una no, comunidad sana. Y, y, y si alguien hace una pregunta ahora mismo en este chat, y algún príncipe avanzado lo sabe, pues que vaya respondiendo. Claro. Y no, así en no, Telegram, yo, yo no todo. voy a decir, no voy a mentir. No, no, no vamos aquí ya. Todo es color de rojo. No, no. Sabemos fácil, que no, es así. Que no sois, es así. Sois gladiadores, como decía claro. Meimei. Sois verdaderos gladiadores. Claro. De esto verdad. valiente. Es, es una decisión Es dura. Es una. Pero es positiva, claro, que sí. Claro, o ¿Habrías preferido si quedarte allí? Esto es como el libro ese de quién se ha llevado mi queso. Que cada vez había menos queso, menos queso. Y, y algunos ratoncillos avanzados y dijeron: claro, Pues voy a irme a buscar a otro lado. Exactamente. Esa, esa es la actitud que te ah, hace. La actitud. Hace, claro, esa es la actitud que te hace mejorar. Entonces, definitivamente es eso. Mira, sacúdense todo ese espíritu que tenga de que leen en las redes sociales que no hay trabajo. Claro, es que es, redes muy negativas. Oh. Jesús, yo veo algunas sí. cosas. Unos sí. personajes por ahí ah, que dicen unas cosas que dice este como dice esto no, no es, Primero no sabe ni a lo que habla sí. Segundo está mintiendo y segundo sabe que está mintiendo sí. y lo suelta igual Yo mismo me he peleado con personas en facebook que yo les he dicho mira yo estoy acá tengo tantos días y yo sé que aquí una habitación no te cuesta 450 claro hay habitaciones mira, por 450, claro, 50, claro Pero también las, las hay por 300 euros y la, la compartes con un compañero con alguien y ya te está saliendo 150 Exacto, o sea demos la información global como tiene que ser si por eso me gusta que vengáis vosotros para que ellos vayan viendo. Eso, eso quita el mito, claro. porque una persona real que yo, yo te puedo decir, yo pago hoy día sin, sin nada, yo vivo en el sur de Madrid, en Móstoles, y yo pago 200 euros por... en mi habitación. ¿En qué población? ¿Se puede saber? Móstoles. Central. Móstoles. Móstoles Mastoles, pero está muy comunicado. Sí. sí. A que llega ah. rápido al centro de Madrid. Ahora 30. estamos en Madrid Capital. ¿Cuánto has sí. más o menos? 30, 45 minutos. 30, 45 minutos en Renfe Y con tu abono transporte sí, pues ya no. tarifa plana. Puedes venir las veces que quieras. Así es. ¿Cuánto, ¿cuánto has dicho? En... Más o menos, Jesús. ¿Te sale más o menos la habitación? Bueno, 200 euros. 200 euros. Yo. Y él sí. lo está pagando y lo sabe mejor. Sí, que exactamente. Nadie. Yo pago 200 euros y conozco varias habitaciones por allí en precios similares. Entre 200 y 300 euros Óperate. máximo. Ojo, este, esto incluso a veces incluye los servicios. Ah, claro, que a veces lo incluyen a veces no. Y luego está el tema del empadronamiento, que es otro mundillo. Sí, uh. ¿Ahí te dejan empadronar o no? Ahí sí, en oh. donde estaba no. Y por eso me. Tomá, oye, ¿y tú sabías lo de empadronarse sin domicilio? Oh, ¿Sabes no, qué te puedes no, empadronar? No, ah, no, los prínlines, hemos roto ese ese ¿Sí? mito. Bueno, porque en España, porque desde el 2015, cualquier persona se puede empadronar sin domicilio. Uh. Lo que pasa es que hay muchos ayuntamientos que ni lo saben. Y hay que ir ahí con, el, con la ley para enseñarlo. Y tú, uh. que eres abogado, bueno, ya lo verás luego. Pero sí se pues puede, fíjate, se eso, puede. Eso, eso Hay, no es, es un derecho del ciudadano. Oh, Aunque no tenga domicilio. Claro, porque, y luego porque hemos... el tema de que muchas personas que te rentan en la habitación no te, no de de te de dejan. De y, hablar... y he visto casos, Jesús, que te cobran y eso te... Oye, claro. si tú claro, si quieres empadronar, te dame claro, 100 euros mucho. más. Mira, yo prilines. ahí mismo en, en el hostal donde trabajé que era un negocio para ellos. Era, si era un negocio, pasar. ¿no? Si también quieres empadronamiento, 100 euros más, ¿no? Sí, 100 o 150. Pues no, no amigos. No amigos, porque os podéis empadronar sin domicilio. Mira, muy fácil. Para que no lo sepa, para los prilines iniciales. Vais al ayuntamiento y decís mire me quiero empadronar sin domicilio te pasan a los servicios de asistencia social y ahí te lo gestionan y si algún día alguno tiene duda que nos lo diga en telegram que le ayudamos porque la ley lo dice clarísimamente desde el 2015 lo es que más derecho. necesitamos nosotros es información. Y claro. Yo me metía en grupo de Facebook desde Guayaquil que buscaba este, emigrar. Yo decía, por un lado, bueno, ya leo toda esta información, pero luego venía una persona. Y luego persona, ya te entraban las dudas y oh, te rompía todo, claro, ¿no? Claro, venía una persona pues parece, que decía, estamos... yo tengo 15 días, yo tengo tres meses en Madrid y no, y no, no encuentro a y no trabajo. trabajo tengo 2 años en Madrid y no encuentro Ay, trabajo. Oye, Jesús, aquí ¿verdad? hemos entrevistado a Fátima, que lleva 25 años en España y lleva cinco años sin encontrar trabajo. Pero la traje que me criticar mucho los clientes, ¿cómo traéis a, a esa persona? No, no, para que veáis quiénes son los que no encuentran trabajo. Hay claro, cierto no. que hay gente que no encuentra claro, trabajo, por un 7%, por pero ver el vídeo de Fátima y comprenderéis claro. el motivo. Claro, así y hay es. gente como Jesús que en 10 días está trabajando y es y es hombre. Así es, así es. Y yo dije, bueno, me asusté un poco porque, bueno, gente extraña... Claro, normal, meses, estás ahí, te están en... seis meses sin trabajar, te da un poco de, de eso, pero... Sin embargo yo dije no, yo no me puedo dejar por el miedo, yo tengo que ir y yo me voy a ir bien, ese es el pensamiento. Pues yo os me... aconsejo a los clientes el que no esté en telegram, aquí debajo tenéis el enlace, entrar que allí estamos las 24 horas con los moderadores dando información positiva sí. y real. Sí, y sí. luego sí. todos los vídeos con los invitados real. Claro, claro. Jesús, me, quiere, ¿me quieres ayudar con las preguntas del chat? Sí, claro. Porque nos están preguntando. Poner las preguntas, bueno, vamos a ir a ellas. Muchas gracias a Meimei, que sé que está ahí. Meimei, yo sí, mira, te, lo ponemos así. A ver si entra, vale. Y así, una la puedes leer tú, la que tú quieras, o yo también la leo. Pues aquí puedes, tú por donde tú quieras. Oh, puedes bastantes. elegir por donde quieras. Podéis a poner ver. las preguntas, los que no habíais puesto. Bueno, las que conozca, la porque... que tú quieras. El volumen debe de estar bajo señor Jesús. <risa> Pero es que se al micro. Oh, Podéis poner las preguntas que queráis para Jesús. Ahora es el momento, Prilines. bueno, aquí hay uno, Eduardo, que este, este Eduardo yo me siento bastante identificado porque yo también tenía más o menos sí. una cantidad similar a esta. ¿Qué y nos dice, dice Eduardo? Eduardo Franco Peña dice, pienso viajar inicios de abril, llevo todo el requerimiento y tres mil euros. Buena, buena. Que le Bueno, yo, tú, que responda a Jesús. Llego donde un primo, mira, Eduardo. Este, yo me traigo una cantidad muy similar a eso y sí, es suficiente dinero. Siempre y cuando te administres y siempre y cuando busques trabajo, en la medida de lo posible. Esta cantidad de 3.000, 5.000 euros, para las personas que la puedan traer, les da la comodidad de decir, bueno, puedo estarme un mes, dos meses, tres meses buscando trabajo sin necesidad de que, oye... Si no trabajo mañana no como. Esa es una tranquilidad que tú te la llevas. Cuanto más traigáis es mejor. Exacto, exacto. Oye, o sea, que traer evidente, no quiere decir que lo gastéis, es evidente, pero Exactamente, el que no le quede otro remedio pues que venga con menos, sí. pero, pero cuanto eso más es, es un colchón ¿Sí? y no sí. lo vais a gastar si sí, no es necesario, es. por cierto si alguno quiere muy urgente la pregunta puede poner un super chat y nos ayuda a pagar el, el café y el sándwich sí. de Jesús, ¿eh? No pasa nada. Lo aceptamos, ¿verdad? Así es. Bueno, te, bueno, yo te dejo responder a. ¿tú? Yo te leo también algunas si quieres. Mira, aquí dice sí, una va. del Ecuador. La que tú quieres. Dolores Zambrano. Venga. Dice, buenas tardes, señor Luis. Disculpe, ¿qué requisitos están pidiendo para pedir el asilo? Soy de Ecuador. Pues nadie mejor que Jesús que pues lo mira, está pidiendo y lo ha pedido. Pues mira, Dolores. A ver, eh, a mí solo me pidieron el pasaporte y nada más. Nada más, porque incluso Y venía de Ecuador De fíjate. Ecuador, sí Yo venía de Guayaquil No sé de qué parte eres tú eh, pero simplemente me pidieron el pasaporte y que llevará este ya de memoria un número de teléfono una dirección y ya está no más y, re, no y recomendamos problema. en madrid que luego el más rápido sí, en la ¿eh? sí, simplemente eso dolores nada más y por supuesto ya el día que te toque tu cita lleva por escrito es mucho mejor un relato el relato del porqué claro estás claro pidiendo. pues ya lo tienes Así preparado claro, y no claro. te pones nerviosa Exacto, de y primera mano Jesús lo, sí, lo está sí, pidiendo. Sí, es mucho más fácil y verdaderamente te ayuda. Muchas gracias, Jesús, por ayudarnos. Las que tú quieras, Jesús. Yo sí que te miro algunas también. Bueno, las de voluntariado ya las trataremos. Es que hay muchos prilines que no pueden solicitar asilo y se van a venir como voluntarios. Oh, okay. Que les permite ser voluntarios bueno, y trabajar a la ya vez. Esa ya, esa ya a... las tratamos. Hoy hablar de temas de trabajos para hombres, de temas de asilo, de temas de alquiler, de todo esto. No o sé, sea, aquí dicen que miedo. Dice que, miedo, dice que, que si tiene, mira, por ejemplo, Rosa Elvira, que si hay que llevar todo apostillado. Tú que eres sí, abogado. No, no. ¿Te has traído los títulos apostillados? Sí, sí. A ver, ¿fue eh, muy complicado apostillar? Bueno, en Venezuela todos sabemos que es complicado apostillar las cosas. Eh, yo como lo hice hace cinco años, era un poco distinto. Nada más, es que él fue pionero, más. él sí. se olió la situación sí, de Venezuela sí. y dijo, uy, me voy a avanzar. Yo me gradué a los 23 años sí, y, y de una vez yo dije, no, esto aquí no Y le, y le más". llamaban loco por irse sí, a, a, mucha... a Ecuador, a Guayaquil. Le sí, o sea, ¿cómo gente... te vas? Y sí. aquí en Venezuela... Ahora es que... que ah, mira, que ahora te tienen te... que aprender de ti. Ahora tienen que pedir cola pa pagar eso, eso sucede eso, eso sucede, sucede eso sucede eh, la primera persona que se arriesga y lo hace sin miedo y con actitud positiva siempre arrastra mucho sí, claro. más Man, porque es eso, eso trae, por eso, eso es muy trae. importante tu testimonio sí, Jesús sí. Mira, te damos eh, mucho las gracias se eh, las doy en nombre no, de todos no, los felines. no con gusto a mí me gusta ayudar porque yo cuando, cuando vendrá más sí, veces al canal cuando yo sí por supuesto con vale. gusto cuántas veces me, me inviten cuando yo llegué a Guayaquil yo era el extraño no había casi nadie. Claro, venezolano, era no un aquí. venezolano un, por aquí. Un, un venezolano. No, un qué venezolano. Curioso, qué eso, curioso. Eso me sirvió de dos cosas. La primera, pues había más posibilidades de trabajo. Claro. Era más claro, fácil. Claro. Y la segunda era bueno me llevé todos todos todos los chascos en, en mi país de San también chascos, claro porque no había nadie antes que te lo contara los bandones, eh, por eso es muy importante que os veáis todos los vídeos de PRIXLINE y, y, y quizá por eso me gusta ayudar porque bueno yo lo pasé claro, todo pero lo es que, que, que te imagines que esa experiencia sin pago, claro, sin pago claro. también ¿no? te, Oye, y Tener que a salir quién? de la madrugada de mi casa porque no tenía piso todo todo lo todo. que te imaginas Madre que pasamos los la una no pregunta pasa. que me ha venido a la cabeza aquí hay explotación si cuando no tienes papeles yo, yo he hablado con otros invitados a mí me han dicho que no y me a han ver. dicho además yo no, tampoco lo admitiría Luis he hablado mira, con Albañil por ejemplo mira, a ver. Este, Yo pregunto. Por supuesto que hay este como que dice condiciones menos favorables si no tienes papeles. Hombre, claro, mejor la... con papeles. Exacto. Es que mucho no hay mucho en Facebook y mucho hay loco. Por ahí y dicen, que no, papel. sin papeles ni se si te ocurra venir que no va a ser, que te van a explotar, te van a tener con un látigo, no, no, no, no te van no, a pagar. No, no. no. Por, por mi experiencia propia, uno, uno uno, uno con su misma actitud puede, puede generar eso. Bueno, si uno va para un sitio y está trabajando, el y Tú tiempo... también puedes ir viendo, Exacto. no. oye mira Exacto. Exacto. Que, Allí, exacto que, que no vaya el compañero que dice propias, que no le están pagando pues, pues, pues, claro cosas exacto, uno llega y pregunta pagan, no paga pero vamos que esto no es una negrería exacto no No, no, no es no, una no, fábrica nada, de esclavos no, a que no nada, algún nada, caso nada, habrá nada, normal, nada, pero eh, también uno mismo porque se está dejando nada, meter me he me topado con muchas personas acá en españa eh, en madrid o sea, españoles de todo. Sí, tipo. de todo, incluso me han dicho a mí Fíjate, casos no, de no, explotación, no voy a decir el país, pero no. había uno de un país que se había montado ya un restaurante y un taller, no voy a decir el país porque es uno. Oye, ese sí que tenía explotada a la gente. Sí, Vamos, tan así. explotada que se le iba, porque le duraban un día o dos, sí, y luego sí, ni los verdad, pagaba. La verdad es que sí. Pero fíjate la que era de otro país, no era de Venezuela, la, por la cierto. Mucho, yo he claro, visto más pero, explotación entre nosotros mismos, los latinos. Claro, ¿y este, que hasta, que hasta Y este, además, exacto, contrataba solo a los de su país. Obvio, eso me lo decía una eso, pelina en el otro eso día. Es así. Pero bien. sin embargo, yo acá veo que los jefes son bastante. No es lo normal, ¿verdad? No. no lo eh, normal es que los jefes de acá sean bastante consecuentes. Claro. Los eh, jefes. Eh generalmente te tratan bien generalmente a mí me han dicho que te pagan de... igual con papeles que wow. sin papeles por ejemplo el tema de la construcción está pagando es 50 euros Tom. la jornada igual al que tiene papel que hace sin papel exactamente eso es lo que me han contado exactamente invitado. yo por ejemplo en, en privado el sueldo, el sueldo que yo tenía era un sueldo promedio el sueldo promedio que yo tenía era el sueldo normal. Pégate. De personas con papeles o sin papeles. Como yo digo, pues bueno, es también cuestión de, de buscar. Sí, pero... pero bueno, es que veáis de testimonios, sí, sí, sí, información. Sí, es así. Yo no, estamos yo no, hasta no, no, que queráis vosotros y que, bueno, hasta que quiera Jesús, que es el invitado, y hasta que queráis vosotros, Prililene. Ajá, ya, eh, bueno, la postilla las personas saben que para para para el país lo, lo importante es tener el título apostillado, las notas, la modalidad que es como una cosa que hay que apostillar no sí, solo sí, sí, el título, no, sino no. también el lo que has estudiado, ¿no? Sí, las notas la, nota, la nota, el es... Bansum, que es la malla curricular y la modalidad de estudio. Generalmente, fue vale. es lo que me han pedido Juan. hasta ahora. Eso apostillar todo, ¿vale? Y sí. no es muy difícil, ¿no? Aunque en Venezuela está más difícil, pero tú lo tú de, cuando era de, fácil no depende, fue. Depende, sí, exacto, muchos de Colombia, de Argentina, de sí, Perú que se Hay vienen, mucho más eh, que no es difícil ellos, apostillar, ¿verdad? Sí, para ellos ir nomás y te lo dan al día siguiente. Oye, tema bueno, de ya pasaporte, no, ya... ya que estamos. ¿Te ha vencido el tuyo? Tengo, lo, lo tengo vencido, el 29 de enero. Pero bueno, vencido. para estar por dentro de España te sirve. Sí. Ya sabes que hay una ley que para, para dentro de España te sirve, para viajar ya no. Pero para para estar... entrar en de España y para hacer todos los trámites. Y para hacer todos los trámites. Que los hasta ahora ahí. nunca me han puesto problemas con mi no, pasaporte. Es que, no, es que está, está legislado. Exacto, eh. está, con hay con una orden ministerial vencido, por ahí que, eh. vale, vuestro pasaporte sí. para o sea, cosas... Hombre, en... para viajar no porque ya entran otras jurisdicciones. Claro. Pero para tu cualquier trámite en España, bueno, vale. Y sin embargo, como ya si es una persona que opta por el asilo, pues sabe que no puede salir de España en el tiempo hasta que no tenga. Exacto. Los... y no deportan a la gente por las noches. Pregunto: sí, no, oh, no, vienen no, por no, las noches mentira, unos lobos, no, mentira, unos lobos no, no, van por las discotecas haciendo redadas para un avión. No, mentira, Eso lo he leído yo mentira, en grupos de Facebook no, y algún loco nunca, por ahí. Nunca, Cuéntales, nunca, nunca acá. La, primero, la policía es extremadamente respetuosa. Muy, muy respetuosa. Eh, nunca nunca te tratan mal si no pasa nada. Tú estás claro, si no eres cambiando... un delincuente, obviamente, normal claro, si claro. no estás metido en un problema... Eso siempre les digo. En una, una, no deportan, obviamente. salvo que sea uno eh, un delincuente. Exactamente. Oh. Si tú no estás metido en nada raro. Yo, pues, que, no yo por los crímenes me sobra, doy, doy buena fe de todos ellos. ¿eh? Sí, sí, así es. La mayoría de personas... Son buena gente. 99, sí. Exactamente. Además, venimos escapando de eso. Precisamente. Mal. De esos malos también venimos dijo el Entonces Entonces nos deportan por la no, noche. Nada, ¿no? nada, puede nada, uno ir tranquilo, nada, ¿no? puede El salir el sábado más, tranquilo, ¿no? Que no van costa. a ir a. Bueno, eh, eh, es que aquí, lo he leído, ¿eh? No salgáis este sábado. No, no, mentira, Una filtración. No, Una filtración. Pues tendría que llevarse a casa. Te lo todo juro que porque, lo he leído. Porque, porque ya, hombre. Porque aquí hay inmigrantes. A muchísimo. todo el mundo y más. Sí, Sí. No, y, y con la y con la, y con la cantidad de bares que aquí hay y lo normal que sea que tomarse claro. un bar y una tapa, pues es imposible, verdaderamente no. Eh, la calidad de vida te permite eso acá. Sales, te tomas un bar y te vas a tu casa tranquilo, no pasa nada, no te metas en problemas, eso sí muy bajo perfil nada de problemas con tus parejas nada de problemas en bares nada de esas cosas y te va a ir bien Meimei, May May pones que vienes el 15 de marzo si luego me dices en privado cuándo yo voy personalmente al aeropuerto a recibirte como te he prometido si tú quieres claro sí, pues bueno. enseñarte un poco cómo va todo aquí porque son muchísimos comentarios claro claro pero es que mi email está venga a colaborar yo los que sí, más no. colaboráis tanto en bueno, los chats bueno, aquí eh, dice por ejemplo eh, os Jason, voy a ayudar Jason, especialmente, Jason, eh. ¿Y el Telegram. Dice, yep. Si me multan en el metro, me afecta para la tarjeta rosa. Mira, la tarjeta sí, roja. Mira. Si me multan en qué sentido, será por ir sin. No lo sin, sé. Claro. No lo a sé. A ver, no hay que. Hay, bueno, responde tú. Responde este, tú. A ver, ver qué respondo yo. No, no, no, mi respuesta no responde, rápido. Responde, responde. Hombre, hay que portarse bien. Claro, claro, si vas en el metro, sácate la transporte, claro, No anden saltando las leyes, aunque sean pequeñitas. hombre, no, no. No, Por una multa de metro no te van a fastidiar la solicitud de asilo, porque eso no es ni un delito ni en nada. Pero mejorar las cosas bien, hombre. Claro. Vale, vamos a dar buen ejemplo. Todos son street empezamos acá, a colarnos al metro. Si venimos acá es para hacer las claro, cosas bien, Desde todo claro, punto de vista. Claro, y, da, y dar venimos buena imagen, bien, además. Claro, Os estamos recibiendo a... con los buenos. A, a, a, claro, no, venimos más bien es aportar, hacer crecer claro, camino, no, y, y, y nosotros mismos y a, a a aportar, exactamente, eso, claro, a sumar claro, todo, claro, a eso, a, eso, a eso se viene. Claro, claro. Se viene. Y que no venga, y que venga otra cosa, pues. Pero la respuesta es que por una multa de metro no, no te no, afecta, no te preocupes. No, no es una Entonces, cosa grave. Voluntariamente. Dice, por ejemplo, mira, Lourdes González hola Jesús, ¿cuándo solicitaste el asilo? ¿Tenías la residencia permanente en Ecuador? Fíjate si son avanzadas las preguntas Ahí no, ya Ahí no, tienes no, A ver, yo tenía mi residencia permanente, pide, pedí mi, primero yo tenía mi visa, este temporal de dos años, vale Allí en Ecuador En Ecuador y ya luego de esa hice mi permanente que ya viene electrónica, no viene pegada en el pasaporte eh, sin embargo, cuando tú, yo presenté mi, mi solicitud de, de asilo, ellos me preguntaron que, qué situación yo tenía en el Ecuador y yo expliqué la del porqué yo no podía volver al Ecuador. Yo tengo situaciones bien particulares del porqué no puedo volver al Ecuador. Entonces eh, y lo explicaste ahí en lo la entrevista. ¿no? Y ya está. Y ya no me preguntaron si tenía este, Sí, no te, no te metieron no, más ahí. No, Eso no. les daba igual, ¿no? no Para la igual, entrevista. igual. Oye, bueno. y una pregunta que te hago yo. En la primera cita. Bueno, en la, esto te lo hacen en la entrevista para la tarjeta blanca. Luego sí, para la roja sí. ya te hacen otra entrevista o ya es un trámite. No, Ya, es un, ya. es un trámite de simplemente. Es un trámite, voy, ¿no? voy y o sea, que solo es una es porque, entrevista la de sí, la blanca, es que eso es lo preguntáis mucho. Y de paso, eh, generalmente los funcionarios, por la experiencia que tengo, el mío fue muy condescendiente. No te trata como si tú este con amedrentarte, con que te quieras confundir. En mi caso, verdaderamente yo también iba con mucha actitud positiva a contar mi historia, a decir que uno viene acá a lo que viene, si sí, la buscar. verdad, la exacto, verdad, aportar, a, a, a trabajar, a trabajar, a hacer las cosas bien. Y, en, eh, y, me y, pasa lo que todos sabemos en Venezuela, pues aquí estoy, exacto. uno no, más. No es mentira. ¿no? Y, y, no es una, y sea, otro inciso, no ¿y no sin miedo mal. cuando entraste? ¿No tenía miedo de traer tus documentos de tu título de bueno, abogado bueno, y cosas, ya, Porque hay miedos. Sí, hay sí, Fíjate, le meten miedo en Facebook que algún loco por ahí no traigáis, si venís como turista, no traigáis los papeles, no, mandarlo no sé cómo, en secreto, no, todos, que nos no dejan mentira. No. Mentira, porque además tú puedes entrar como turista, aunque no sea de Venezuela, como turista. ¿Y eso no te quita la posibilidad de, pedir de que asilo luego puedas no, o pedir asilo luego o quedarte como voluntario claro. o como estudios, para claro. lo cual vas a necesitar tus títulos a Obviamente, no, Señora, no. gente, vengo como turista, pero a lo mejor en mis primeros 60 días de turista decido hacerme un curso en España. Claro. Por eso traigo mis documentos. Claro, yo Miedo no lo, fuera. Que sí, lo que sí recomiendo a las personas es que, por ejemplo, para entrar acá, yo sí no, este, quise traer todos los requisitos que pedía la ley. Claro, Obviamente, eso recomendable. ¿eh? Obviamente, que eran el, el seguro. El, el seguro, seguro de médico. De... Por el tiempo de viaje. Eh, este el pasaje la, de la, reserva, vuelta, del hotel. la reserva del hotel. ¿Cuánto te costó el pasaje, más o ¿El menos? El pasaje, no, bueno, me favor. salió bastante barato allá en Guayaquil. Pues? Me salió en 489. Ida ¿Y de vuelta? Dólares. 400... Ida ¿Y de oh, eh. vuelta? Eh. Diles dónde, si se bueno, puede bueno, saber la agencia, aunque sin publicidad. Lo dice el invitado. Yo lo compré por la TAN no, no, y un truco esto es un truco vale me sirvió a mí y lo comparto porque bueno gracias la tan, la tanta... sí, es que no hay que ser mezquino claro eso, eso, te, eso hay gente te que, hay que se guarda más. la información así y como si yo... no me pagas no. no te la doy mira así como yo doy este tip el día de mañana me consiga algo te mismo. va a volver mira, multiplicado te doy este Jesús. tip también y, y, y nos vamos retroalimentando es lo que hacemos inteligencia colectiva sí, así es eh, mira, yo, ¿cómo hice para bajar el boleto casi 100 euros? ¿Cómo hiciste, joder? Es que 482 sí. dólares, súper sí. barato. Lo hice, puse las maletas, cargué, la tante deja montar tus maletas, ¿vale? Una de 23 kilos y una de 10 kilos, pero la avenida yo quité las maletas. Ah, en la, en la vuelta quiere decir. En la vuelta. Muy como buen tip. ¡Uy, no. qué tip! ¡Hala! ¡Hala! ¡Un super tip! Vamos. El que no, no lo haya cantado, no. que le dé para atrás al vídeo y eh, coja el bolígrafo. Eh, papel. Exactamente. Qué buena idea en ese momento. me como 80, 100 Porque okay. sí de que mi. me han dicho que, claro, que eso de sacarlo sin las maletas a todo el vuelo. Cuidado que puede ser trampa claro. porque luego cuando vas a venir y facturas te tus cobran, maletas te cobran, te cobran el claro, doble a lo mejor claro. Pero, como yo Pero ya para venía, la vuelta Claro que idea sea para ida tú tienes que meterlas porque sí, para sí. Tú no tengas que Sí porque luego en el aeropuerto o, te, te va a salir mucho más, mucho más. O sea. Eso lo hemos la... aprendido, pero este tip no, esto es nuevo, a ver, apuntarlo a la inteligencia bueno, colectiva Bueno, el, el, así hice yo y me bajó bastante, 80 hay euros Hay aerol, aerolíneas que no te lo permiten y que ya de plano va incluida la tarifa este, Tanto de ida como de vuelta con las maletas y bueno, ya no hay nada que hacer Pero la TAN, en mi muy caso buen, lo Muy permitió, buen tip, muy así, buen tip Jesús. Y fue un bueno bastante bueno porque me vine directo Me vine desde Guayaquil y a las 8 horas yo estaba acá Estela Duarte, mándame una foto si quieres. Que dice que se casaría. Sí? Ah, bueno. Bueno, pues. que nos mande Salimos, una foto, claro. que nos mande una foto y ya decidimos, exacto. vamos bien. No. Primero antes del samite del solicitos, a conocernos claro, un poco. Pero a mi me sí que la voy a buscar al aeropuerto por todo lo que está colaborando. ¿Sí? Y los que colaboréis, sí, hombre, es que está todo el día ayudando. ¿Sí? Claro, y todo altruistamente. Así es. Que Yo... bueno, perdóname que te haya interrumpido. No, no, no, no pasa Luis. nada. Entonces eh, mi vuelo fue directo, entonces fue mucho mejor porque yo me monté 8 o 9 horas de vuelo, no me recuerdo exactamente, y llegué hasta acá, hasta Madrid, fue directo. Y bueno, esa posibilidad la tienen las personas que estaban en Ecuador, no sé si desde otro país se pueden pero inténtenlo con su aerolínea. Fue un, algo, 100 dólares, hace bastante la diferencia, ¿no? Claro, no, pero es un dinero, Joven. Claro. Es un dinero. Con 100 pero dólares, no, vamos, es cuestión, fíjate Es conocimiento, exacto. Uh, eh, sí, muy sí. buen Muy buen tipo. O sea, las maletas de vuelta, como que ven y sin maletas sí exactamente y ya está, como ya, ya sabes que te vas a quedar pues, te no. vas a quedar para que voy a y facturar? en dado caso que verdaderamente pues te arrepientas o no te quieras ir pues simplemente paga el día de, en el aeropuerto el suplemento y te vuelves y te traes tus maletas claro. no pasa nada en dado caso Muy que no genial para. genial genial mira lo que nos dice r almeida dice jesús solo pude reunir 1600 euros vale. ¿Me voy o no? Vivo en Medellín y es difícil ahorrar. Sí, la verdad que ¿Qué verdad, le dirías verdad, a Realmeida? A Realmeida lo comprendo, mi papá vive en Colombia y sé lo difícil que es. Sin embargo, te digo yo, a ver, mente positiva no no te engaño ya te he dicho más o menos la cifra lo que te puede costar aquí a la comida el transporte todo lo demás pero eso es una como buena bastante... actitud con 1.600 sí. euros sí. dólares yo, yo a... con lo que me traje ahorrado ¿Sí? el prim... yo no toqué prácticamente ese dinero porque fíjate al primer al mes y medio yo cobré mi primer sueldo. ya cobraste claro cobré mi primer sueldo Entonces, y te queda ahí de colchón claro por supuesto pero yo aunque me traje un colchón yo nunca dije no pues como tengo trabajo pues voy a dejar claro la actitud es convenir claro. con tu actitud Exacto. aunque traiga colchón vengo Exacto. ya a Encontrar trabajo Exacto. rápido. O sea, que realmente claro, Exacto. nuestra opinión, yo daría el paso. Jesús también, yo también ¿no? Yo también. Pero la miedo. decisión es tuya, sí, ¿eh? Sin, sin miedo, miedo con, con actitud positiva, eh, con información. Malas cosas ya las claro. debes estar viviendo porque cuando nosotros decidimos emigrar es porque tenemos es por algo tan difícil, no es porque, claro. no es porque simplemente está claro, está, cuadra, claro y... está claro, está claro. Está claro también que si en vez de 1600 tienes 3000, pues siempre va a ser mejor, claro, pero si no claro, te queda otra, pues da el paso porque 1600 claro. no es venir sin nada, sí. pero claro, venir ya con la actitud, claro, sí o sí, sí, a trabajar. Yo le digo a la gente que traiga mil, que traiga diez, que traiga veinte. Tienes que venir a lo que tienes que venir, a trabajar, a hacer las cosas bien y con actitud positiva siempre. Eso es. Eso Mira, es May May también que... la dice Porque... que se venga Almeida mail claro, Y luego vete. veo tu mensaje en Instagram. Lo que me querés poner mensajes personales en Instagram. Y luego Jesús vamos a estar. Oye, la, pues tenemos que la, diez minutillos hacer la consultoría no. en Instagram, pero los vamos a tener que dejar. Tienes que añadir algo. Es que vamos a Instagram, pero bueno, no, nada, no. Y hablan contigo en Instagram. Cualquier cosa, pues. Vale. En... Ahora salimos, tremendo. te quedas un momentito y hacemos sí, la consultoría. Prilines, con con os vamos a dejar porque se me está olvidando la consultoría de Instagram. No. Y nos vemos ahora en 5 o 10 minutos en Instagram. Con Jesús. Vale. Vale. Vale. vale. Que muchísimas gracias a todos, por fin. Darle un like si os ha gustado, el que lo vea luego que se suscriba con campanita y notificación. Y muchas gracias especialmente no, a no, Jesús, por no, supuesto. Con gusto, si estoy ayudando, Te invitaremos todas las gusto. veces que, bueno, que consideres. He encantado, he encantado. Vale. Toda mi experiencia para ellos. Vale, pues nos vemos ahora en la consultería en Instagram. Trilines chao, chao, en directo desde Madrid. Chao, chao. Vale.